Después de la insistencia de Vivi en el pasado corto sobre hablar de cosas que le interesan a la gente, como dos o tres desafortunados episodios de las últimas semanas en los que el humor y el mal gusto no dejaron de ser protagonistas, decidí hablar sobre un libro muy gracioso. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. La Divina Comedia. Pero, ¿qué gracioso? ¿Qué tiene de gracioso ese libro? ¿Es que no lo leíste? Claro que con la seriedad de banquero que te mandas, no se me haría raro que fuera el libro más gracioso que tienes en toda tu biblioteca. Pero bueno, lo de G.I. Jane y lo de King Kong tampoco fue gracioso, así que ahí hay algo en común. ¿Estás loca, tía? Pues esta obra no es comedia en el concepto en el que tenemos hoy a esa palabra, y si nos ponemos demasiado analíticos, y, correctos al extremo, podríamos terminar por decir que ni siquiera es divina. Lo que sí es, es una obra tanto fantástica como política, en la cual el autor se permite absolver, mandar, purificar, purificarse y condenar a toda una serie de personajes. Wow, mi sueño como internauta. El de muchos, o puede que el de todos alguna vez, y está bueno que lo digas, pues no está de más ser conscientes de esos deseos, así es más difícil que quienes están interesados en ponernos a los unos contra los otros instrumentalicen nuestros deseos judicializadores y a nuestro ego ávido de superioridad, etiquetándonos y sobre todo haciendo que nos etiquetemos los unos a los otros como a enemigos. Dejando de lado los vicios de la propaganda y volviendo al autor de la divina comedia, Dante Alighieri, llamado Il Somo Poeta o el Poeta Supremo, esto de ser juez se lo permitió solamente como autor, no como viajero. Y es que Alighieri no solo escribió la obra, sino que en plena crisis de la mediana edad se embarcó en ella y viajó como protagonista en esta comedia divina bajo la guía del poeta romano Virgilio, autor de la Eneida a través de nueve círculos concéntricos de un infierno en forma de cono me ha arruinado el apetito hasta llegar al purgatorio esto tomando en sus fantasías personajes de la mitología griega por ejemplo y lugares del catolicismo romano como el limbo o como el purgatorio idea del teólogo Titus Flavius Clemens o Clemente de Alejandría y que fue introducida por el Papa Gregorio Magno en el siglo V a la doctrina de la iglesia católica sirviendo no solamente como lugar de purga sino también como elemento financiero pues los fieles pagaban misas para que sus amados en supuesta pena y purga salieran más rápido de aquel penoso lugar. La religión católica era en ese entonces la única a la que se le podía llamar legalmente cristiana y que sin embargo como podemos ver en detalles como este difería ya en gran manera del cristianismo original que se basaba en los evangelios y enseñanzas de Jesús en ellos registradas. El 8 de abril de 1300, el florentino se interna en una oscura selva y ve un soleado himar, a cuya cima quiere subir para orientarse y tres fieras feroces no lo dejan. Entonces, él tiene que tomar un desvío largo y lo hace con ayuda de Virgilio. La obra fue escrita entre 1304 y 1321, originalmente en forma de poema, y su título final le fue dado o más bien fue complementado por Giovanni Boccaccio otro genial poeta y autor del de Camerón, quien comentó públicamente la obra por toda Italia o por varias ciudades de Italia y también escribió la primera biografía sobre Dante. Originalmente se llamó solamente Comedia. Si bien hoy conocemos como Comedia a las obras que nos producen risa o que por lo menos eso intentan, en ese entonces la palabra Comedia servía para definir a las obras que tenían final feliz. Lo siento si la querían leer y me acabo de tirar el final, pero bueno. En los clásicos se puede uno permitir ese tipo de deslices. Además, si estaban caneleando sobre la Divina Comedia, tal vez querían ahorrarse la lectura o tal vez ya se la leyeron. Para los que se querían ahorrar la lectura, les cuento que estamos hablando de la obra literaria italiana por antonomasia. Y que la Divina Comedia es a la literatura italiana lo que el Quijote es a la literatura española o lo que las desventuras del joven Vierta esa es a la literatura alemana o lo que Romeo y Julieta esa es a la literatura británica o lo que Cien años de soledad esa es la literatura colombiana, lo que Rayuela es a la literatura argentina o lo que la guerra y la paz esa es a la rusa y si quieren sigan la lista en los comentarios aunque por supuesto estamos hablando de una obra mucho más antigua, una de los años 1300 esta obra ha sido además musa de artistas como Salvador Dalí, William Blake, Gustave Doré Sandro Botticelli etcétera hay personas en la vida real de los autores y en general de los artistas que no se quedan en el plano real sino que a voluntad y corazón de los artistas o de los autores terminan por inmortalizarse en las obras esto lo podemos ver por ejemplo en el principito con su rosa un libro que merece un vídeo para el solo y se les tiene y en el caso de la divina comedia uno de estos personajes es Beatriz Beatriz, quien pide a Virgilio que vaya en ayuda de Dante, fue en el plano real Beatrice di Folco Portinari, amor platónico de Dante, una joven que murió en pleno esplendor de su belleza y juventud a los 24 o 25 años y a quien el autor había conocido teniendo nueve y ella ocho años, según algunos historiadores. Parece ser que solamente la vio pocas veces en su vida, de pronto solamente dos pero esas veces fueron suficientes para entrar en su mente, en su corazón y en dos de sus obras. Esta, la divina comedia, en la que fue su guía a través del paraíso y del purgatorio, y Vita Nuova. Este libro contiene varios simbolismos numéricos, como el hecho de que cada parte está formada por 33 cantos. 33, número de las vértebras de la columna vertebral, número de los años de Jesús sobre la tierra, de los grados en la masonería o el número 3 que como lo comenté al comienzo fueron tres bestias las que o tres fieras las que se le aparecieron para no dejarlo subir al gimarro siendo un lobo la avaricia un león la soberbia y un guepardo una pantera la lujuria y que lo detienen en su escalada Dante Alighieri perdió a su madre a la tierna edad de 6 años y a su padre a los 12 años y a su, aunque platónico, gran amor a los 25, en 1290. Su esposa fue la joven gema Di Manetto, con quien estaba comprometido desde los 11 años y quien había sido escogida para él, como era la costumbre de la época, y con quien se casó a los 20 años y tuvo tres hijos. A pesar de las tempranas muertes de su madre, de su padre y de su gran amor, y de haber participado en las batallas de Areso y en la refriega de Campaldino, su periodo más difícil y también fructífero, si ustedes están pasando por un periodo difícil, acuérdense de esto, ese periodo más difícil estaba todavía por venir y vino. Salud. En 1301 su casa fue saqueada y él, acusado por malversación de fondos públicos y por gibelismo, Para los italianos medievales, ser gibelino consistía en ser partidario del dominio de los emperadores alemanes sobre el papado. Esto por obra de Carlos de Valois, a quien él le guardó también un lugar en su obra. Y esto causó el destierro del florentino Dante de su tierra de origen. En este periodo en el que sobrevivió como consejero áulico y como embajador, experimentó la decadencia política italiana y esto le hizo madurar su pensamiento político y amplió su visión de Florencia hacia Italia. En estos años de tristeza y de corazón roto, escribió La Divina Comedia, la cual empezó a escribir unos años después de la muerte de Beatriz y concluyó en 1321, año de su muerte. Dante era más bien pacifista y partidario de la separación iglesia-estado, lo cual no era consonante con su época medieval, en la que el clero estaba formado por nobles, guerreros y hasta príncipes, que finalmente como es propio de la política tenían su mira en lo terrenal. Asimismo, el emperador quería tener control sobre todas las áreas de gobierno, incluyendo la religiosa por supuesto, por lo que quería tener potestad sobre Quién era nombrado obispo o quien era nombrado sacerdote y como es de esperar esto, obedeciendo al beneficio político propio más que o aún dejando de lado el secundario asunto de la espiritualidad. A los nuevos suscriptores los dejo con esta cita de Dante. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. No, oh, esa no, no esa Pues mi intención, ¿eh? Esta sí es. Debes dejar aquí todo recelo. Debes dar muerte aquí a tu cobardía. Eso, en otras palabras, comenten, compartan, denme le gusta, espero haber despertado su curiosidad y si quieren leerla, pues hay ediciones desde pequeños resúmenes hasta fantásticas ediciones ilustradas y si les da pereza leerla, pero que la quieren escuchar, les voy a dejar un enlace. Gracias por su atención, comentarios, likes, nos vemos en un próximo video. Adiós.